Mecatrónica. Aunque no es un concepto nuevo, este término ha adquirido una gran importancia en los últimos años por el impacto de sus aplicaciones. Por lo tanto, mecatrónica no es una palabra simple de definir, ya que se refiere a la automatización de procesos basada en la integración de los sistemas de control, concepto que se analizará a lo largo de este video, ya que el enfoque de la mecatrónica considera a los sistemas como el núcleo de su análisis. Mecatrónica se refiere al diseño integrado de los sistemas buscando un menor costo, una mayor eficiencia, una mayor confiabilidad y flexibilidad desde el punto de vista mecánico, eléctrico, electrónico, de programación y de control. La mecatrónica adopta un enfoque integral desde estas disciplinas en lugar del enfoque secuencial tradicional del diseño partiendo de un sistema mecánico seguido del diseño de la parte eléctrica y luego su integración con un controlador programable. La mecatrónica se puede tomar como la oportunidad de analizar y resolver los problemas de automatización desde una perspectiva diferente e integral, donde los ingenieros no se deben limitar a considerar únicamente la solución desde el punto de vista de su especialidad, sino en el contexto de una gama de tecnologías. Este enfoque mecatrónico será conveniente para considerar el comportamiento de cada parte del sistema en función del resultado general esperado. La mecatrónica aborda su estudio partiendo del concepto de sistema. El sistema más simple puede considerarse como una estructura cerrada con una entrada y una salida, en donde el principal interés es conocer la relación entre estas dos variables. Por ejemplo, un termómetro podría considerarse un sistema de medición donde la entrada sería la magnitud que se quiere medir, es decir, la temperatura, y la salida el valor numérico registrado en el termómetro. Este sistema podría crecer y convertirse en un sistema de control de la temperatura, el cual podría ser llamado un sistema de calefacción. De esta forma estaríamos hablando de un sistema de control el cual va a asegurar una salida dentro de un rango programado. La mecatrónica en su parte de control se auxilia de los desarrollos tecnológicos en sensores y transductores, sistemas de medición, actuadores, microprocesadores y microcontroladores, etc.